y Michael Ramos Araizaga Nada es original ¿Qué tal, eh, gentes bonitas del internet? Espero que estén muy, muy bien. Eh, estoy muy contento porque tenemos un súper, súper programa. Eh, y además, pues es el primer programa tanto de la temporada como del año 2023, que espero sea un gran, gran año lleno de proyectos eh, interesantes, de proyectos eh, radicales y de proyectos que nos muevan y remuevan las entrañas, que eso yo creo que es lo que nos hace muchísima falta en la cuestión audiovisual en estos últimos años. En nombre de Chael Ramos Araizaga, de eh, Ultracinema, pues les doy eh, la más cordial bienvenida. A, a, algo lo detuvo, eh, no me... Pudo decir a ciencia cierta qué, pero pues esperemos que todo esté muy bien. Y me acompaña en esta ocasión eh, nuestra conductora, eh, pues, pues más joven, diría yo, y también está Carla, nuestra conductora más, eh, más experimentada. Y pues nos encontramos con Camila Perales desde Bolivia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Eh, y pues, Carla, ¿cómo estás? Espero nos escuches. Hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Hola, pues aquí, conectándome. Hola a todos, que espero estén muy bien. Y, y pues, bueno, nos, eh, Ca Ca Carla, Camila y yo, pues estamos en la, en la conducción del programa y pues estoy muy contento porque vamos a platicar hoy de un proyecto... Bien, bien interesante eh, me parece un proyecto bastante, bastante locochón como nos gusta hablar acerca de proyectos experimentales eh, y pues, pues es, es un proyecto pues que, que por lo mismo que es tan locochón no podría yo definirlo eh, y, y, y, y pues eh, nos quedamos con la pregunta de cómo es Gérald, ¿no? Y tenemos a una de sus orquestadoras, que es Meli Marcó. Hola, Mary, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos visitas? Hola, hola a todos. Eh, yo estoy en un pueblo llamado Josefina, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Muy bien. Tenemos a Laura Indira, que nos saluda desde Colombia, ¿no? Sí, hola a todos, todas, todos. Estamos ah, en Boyacá. Colombia. Muy, muy bien, y tenemos a, a, al, al misterioso cinemandante, hola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y todas, eh, Germán para todos, y no es de Paysandú, Uruguay, aunque soy colombiano. Eso eso siempre me da mucho gusto saber que hay como estos, estos cruces y, y y, y donde, donde uno puede sentirse como, como en casa, que espero sea tu caso, Germán, porque en Latinoamérica pues, yo siento que ninguno de nosotros somos extranjeros. Y, y pues sí, quisiera, quisiera eh, eh, empezar justamente lanzando esa pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo es Gerald? ¿Cómo surge este, este proyecto? No sé quién quiera, quién quiera comenzar, porque además tenemos... Nos, nos enfrentamos a dos proyectos. Por un lado tenemos un, una película, digamos, me atrevería a decir, muy entrecomillado convencional, porque tampoco es convencional de ningún modo, pero tenemos una, una, una película, eh, digamos, que tiene muchísimos elementos que podemos, de los que podemos platicar, pero también tenemos un ejercicio de reapropiación bien, bien interesante, no sé quién me quiera empezar a platicar, quién, quién quiera, quiera decir cómo nace este proyecto, cómo surge este proyecto, y, y pues, no sé, ahí lo dejo abierto. Bueno, si quieren, este, eh, les cuento. El, la primera vez, o sea, el, el, el, tiene, es una película que tiene mucho, muchos orígenes, ¿no? Eh, eh, uno de los primeros, si no el primero, es una, un encargo de un club cultural de Buenos Aires eh, que arma un ciclo de teatro y une a un, una dramaturga, dramaturgue y un músico. En mi caso eh, me, me convocaron como dramaturga y convocaron a eh, Gonzalo Pérez Terranova como músico. No nos conocíamos. Y juntos armamos eh, Como Gerald, que era en ese momento una suerte de instalación teatral para un actor y dos músicos en escena. Eh, así surge Como Gerald, con unas eh, características muy similares. Eh, y, y lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo sobre unos unos parámetros, unas restricciones que íbamos a tener en común, no queríamos que el personaje hablara, eh, pero eso sabíamos que no era eh, un, un condicionante para que, para que hubiera texto en, en esa obra. Eh, teníamos las limitantes sobre todo de tiempo y, de cómo, y, y, y variables, sobre variaciones sobre algunos elementos. Y, y bueno, así fue que teníamos por mi lado, una suerte de poema bastante lejano a, a, a lo que entendemos por, por dramaturgia de, eh, de, de texto, ¿no? la pieza bien hecha. Eh, y por el lado de Gonza, una, una partitura, eh, también bastante distinto de lo que se entiende por partitura, que tengo eso, eso, eso en algún lado. Eso fue en 2012. Eh, algunos años después, en 2016. Eh, se hizo un decidimos con ese actor, con Gonzalo, con otras personas, con mi expareja, con quien yo dirigía en ese momento, eh, y, y varias personas más, eh, llevar esa, esa, esa ficción, esa obra, al cine. Eh, así que en 2016 hicimos un teaser, y en 2017 grabamos esa película. Eh, entonces ahí ya hay un origen dos orígenes, ¿no? uno, uno teatral y otro cinematográfico. Esa película quedó inconclusa desde eh, el año siguiente, desde el 2018 hasta el 2021, que participó de un work in progress, eh, llegó a su, a, así como ustedes la vieron, ¿no? a, un, a un primer corte de video, eh, de, a un primer corte de montaje, y participó de un work in progress en, en un festival de de Buenos Aires, La Mujer y el Cine, en 2021. Eh, y esa fue su única su única exhibición, ¿no? Eh, y luego el grupo se disolvió por, por más de un motivo. Eh, en principio, bueno, mi ex pareja y yo nos separamos y eso fue el condicionante más fuerte de que la película quede inconclusa. Y otro motivo fue una idea de eh, boicot o cancelación a la película eh, por asociar al actor con ciertos hechos, de un, un hecho particular de, de acoso que fue dentro de un grupo privado, bueno algo que no tuvo... Bueno, en fin, algo asociado a, a, a una cancelación por un tema de, de, de acoso y que eh, no, el grupo no supo, como grupo no supimos resolver, hubo un desacuerdo eh, y no, no hubo la intención de pensar sobre eso. ¿no? Eh, entonces nos disolvimos y hubo quienes, después de un lo estoy contando bastante abreviado, pero después de un largo proceso, eh, hubo quienes decidieron eh, dejar los créditos, abandonar los créditos de la película, y quienes quisimos seguir adelante. Eh, entre quienes quisimos seguir adelante, des, eh, cuando, cuando eso se, entre muchas comillas, se resolvió y se resolvió de esa manera, unos se van, otros se quedan, los que se quedan siguen adelante. Eh, a mí que estaba en, ese, en esa en ese rol de, de dirección, que era una codirección, pero que ya no lo era, en fin, y con todo lo que intuyo pueden este, intuir, valga la redundancia, de lo difícil que es un proceso eh, emocional, eh, afectivo, no con, con algo de este tipo, eh, nada, me costó, me costó mucho y no supe qué hacer con la película una vez que ya se había resuelto, no eh, que, que era bueno seguir adelante, estrenarla, qué sé yo, hacer cosas. Eh, y ahí fue que, que con los amigos de Cine Toro y, y, y en conjunto con Ultracinema decidimos eh, hacer Soy Nosotres, empezaron las ideas sobre Soy Nosotres y ahora sí, el origen siguiente lo pueden ya este, contar Laura, eh, Germán, Michelle, quien, quien quiera. Michelle, perdón. Hola, hola, aprovecho para saludarlos, disculpen la demora, pero bueno, tenía que atender más diligencias. Eh, agradezco que se hayan dado eh, tiempo para conversar con nosotros ya, el maestro Bundt y Camila y Carlas, aunque se habrán pre presentado debidamente y los habrán presentado a ustedes. Y bueno, sí, eh, agradecerte de verdad, Meli, me desde que nos contaron este este ejercicio de cómo iba a estar, a mí me pareció particularmente interesante porque es la No, no sé si fui yo o, o fue mucha, pero creo que sí sé que circulas? yo sí sé ¿Ya, que ya yo... regresé sí. o sigo pasmado? No, ya regresaste. Ah, bueno, sí. Eso va a pasar porque quién sabe por qué el Zoom no, no... Bueno, en fin, el caso es que eh, hemos hecho otras películas colectivas, de, de hecho... Eh, tanto Laura como, como Germán han participado en, <risas> casualmente participaron en, en, en la, el desierto de Simón, pero es la primera vez en la que la, un cineasta, digamos una película tradicional como, como tal, es ofrecida por el propio cineasta para que sea, sea reapropiada, entonces esto marca de verdad un hito, y te, te agradezco Meli la, la posibilidad, y por supuesto al, al, al, al festival, eh, Cine Toro, pues por darnos la oportunidad de, de colaborar eh, en este ejercicio que no sucede siempre nosotros, bueno, al menos yo en los talleres que doy siempre trato de eh, un poco la generosidad y que digan, no, pues cuando menos en sus películas, pues, ¿no? para que otros lo, lo podamos usar, ¿no? Te digo, tú sí ya llevaste al extremo eh, total, ¿no? Tu, tu, tu película tal como tal, ahora dense y, y, y hagan hagan lo que literalmente hagan lo que quieran con ella entonces pues sí por supuesto no no podíamos no participar pues ya ahí escogimos un, un grupo de, de, de cineastas que por cierto hoy no, hoy no iba a estar Yadira pero hoy no hoy no, hoy no pudieron estar entonces digamos que hoy es la parte eh, colombiana no la que la que le, le, representa un poco el el proyecto y este y tendremos tenemos planeado una segunda parte en donde eh, conversaremos con la, con la parte mexicana, ¿no? Para que nos platiquen esta experiencia. Y eso, pues, bueno, no sé si el, el, el maestro Bunt o, o Camila o Carla tienen preguntas, pero pues me gustaría que, que, que, que nos contaran, tanto Laura como, como Germán, qué les pareció esta experiencia, a diferencia de las otras, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del desierto de Simón, que tienen muy, muy, muy, muy claro ellos porque participaron, una convocatoria, una película igual de ficción, pero bueno, obviamente no vino Buñuel a darnosla, ¿no? Nosotros la, la, la, la pirateamos. Y, y bueno, no sé, ¿cómo ves, Antonio? Si les, les damos pie, ¿no? Que nos cuenten un poquito. Sí, por supuesto, estaría, estaría muy bien para saber como las dos experiencias desde un material donde Luis Buñuel ya no está en este plano astral y, este, y a ver qué, qué, nos, qué nos pueden decir. Bueno, si quieren arranco yo. Eh, de entrada, pues como venía con la experiencia de lo de Simón, que era la primera vez que tomaba como que hacía un trabajo de reapropiación, pues me quedó ahí eh, la, la, la pelotica rebotando y cuando aparece la posibilidad de Meli, pues digo yo, bueno, no, yo fui, creo que fue el primero que dije yo quiero entrarle en algo. A, a la posibilidad de reapropiar una película que, que de, de antemano se entendía como una película de un autor que es capaz de entregar su obra para cambiar todo eso, me parecía como, como cierta responsabilidad compleja. pero y, y creo que durante el proceso eso fue lo más difícil para mí, como hasta qué punto me podía yo arriesgar a hacer o decir o convertir esta película en otra cosa. Entonces, eh, eh, a eso le di muchas vueltas, pero claro que tenía que aprovechar para poder participar de, de esto. Y, a, y además, pues ya hablando un poco más eh, puntual de lo que, de la manera en que yo reapropié la película, pues yo me estaba leyendo en ese momento el manual de género de, de cine latinoamericano, que es un libro que está ahí en internet, se baja y te habla de toda la historia del cine, ve que hay en de, de Argentina, en México, en Colombia, en Cuba y por eso no es casualidad que Alex Ortega aparezca en la repropiación que yo hice porque estaba como sumergido en todo, ese, todo este asunto de las del cine de, eh, de bajo presupuesto, y como Plaga Zombie y bueno, todas estas cosas y me aparece esta opción de tomar un personaje y hacerle otra cosa totalmente diferente, entonces pues para mí fue como un gran ejercicio de de entender y reinterpretar entonces creo que por ese lado maravilloso y pues siempre tratando que, que ser lo más respetuoso en el trabajo de, de Meli no Hola Bueno, yo eh, primero quiero agradecer la generosidad de, de Ultracinema de Cine Toro y de Meli eh, primero por propiciar estos espacios y como ya lo dijo Michael y, y Antonio y, y Germán, pues por esa libertad que nos permitió Meli de, de jugar con cómo es Gerard. Eh, digamos que eh, poniendo en relación esta experiencia con la experiencia del desierto de Simón, pues sí hubo unas particularidades que en mi caso jugaron un papel crucial. Primero, pues que Meli está con nosotros, ¿no? No es lo mismo interlocutar con el gran Buñuel que, que pudimos hurgarlo, todo lo que quisimos, quienes lo quisimos hacer que interlocutar con alguien que está allí también en el juego, ¿no? Entonces, eh, allí cambia eh, la percepción de quien está pues, dispuesto a ponerse en riesgo de, de, en este ejercicio de la reapropiación. Y segundo, eh, hubo un detalle en particular que me generó eh, muchísimas inquietudes eh, chéveres, que fue como esta división en bloques de la, de la película. Entonces, no, no era como agarra la película y y, y y que te genera y cómo la reapropias, que este término sigue siendo para mí bastante ambiguo, sino, sino que había una parte específica entonces mi ejercicio fue ver la película completa y luego ver cuál era el bloque que me había sido asignado y nada, pues yo, yo debo decir que tanto en Desierto de Simón como en Soy Nosotres eh, me ha sucedido que ya con el tiempo, viéndolo en retrospectiva, el permitirme reapropiarme de una obra me, um, me ha hecho ver como cierta metodología más, más orgánica que planeada en mi ejercicio de, de crear. Entonces, en, en el caso de Soy Nosotres, eh, que, que me gustó mucho, eh, cómo es Geral en general la película, este bloque en particular pues me generó eh, como la posibilidad de imaginarme cómo sería Laura en el caso de Gerald y qué le está sucediendo a él en ese bloque específico de, de duración de la película y, y entendí que, que tengo una, una particularidad y es como ir primero hacia la idea y, y me lleno un poco como de palabras, y eso me tiene súper conflictuadísima en este momento antes de poder llegar a las imágenes. Entonces, eh, pues yo eh, incluso así le puse a, a este pequeño corto que, a, que aporto a Soy Nosotros sentí que, que, esta, que este bloque en particular estaba hablando de la irrupción de algo intempestivo, eh, y, y hice un ejercicio que me pareció en lo personal muy encantador que fue mmm, sí, como extrapolar esto que le estaba sucediendo a Gerald tan impresionante a, a un, una serie de sucesos que ha tenido en este año que ya se nos fue eh, y, y que sentía yo que, que un poco había aparecido la oportunidad de, de participar en este corto para pensar en eso que había irrumpido en mi vida. Entonces, como en esta eh, metodología orgánica de, de ir primero a la idea y a, y a una serie de palabras para luego sí, sí pensar cómo jugar con las imágenes de Gérald y con imágenes propias, eh, pues partí allí de, de la sensación estomacal de la irrupción eh, y eso pues me generó un montón de cosas que, que por eso partí de, de agradecer esa generosidad porque siento cada vez más que la reapropiación eh, lo que permite es uh, no solo interlocutar con otros, sino uh, reconocer esa voz propia, reconocer desde dónde se parte, ese ejercicio creativo personal. Eh, muy, muy interesante ver en general la película, que, que la pude ver, nos, nos dieron la, la posibilidad de, de ver completo, eh, Soy Nosotres, y me pasa lo mismo que me pasó con El desierto de Simón, ¿no? Y es que esta película ya eh, como contenida de, de la multiplicidad de miradas es muy, muy rica. Me pareció un golazo la película eh, y me permite ver un poco esas diferencias y esos entres y esas fisuras que hay. Entonces yo estoy feliz y dichosa de haber podido participar. Y me parece además muy, muy particular que haya un parche colombiano y un parche mexicano allí, que además, bueno, está aquí Bolivia, eh, Uruguay y, y, y Argentina, pero me parece también muy, muy chévere ese juego para pensar desde dónde miramos y desde dónde enunciamos. Eh, tal vez yo puedo continuar un poquito. <ríe> en... en pero ya desde el lugar de espectadora, ¿no? Eh, en los dos proyectos, tanto en, en, en la peli de Meli como en la peli colectiva que resultó, me parece, o sea, como que me detonaba bastante una reflexión que ya vengo teniendo un tiempo que en muchos circuitos de, de festivales de cine más independientes, interesantes y todo esto, hay como un miedo creciente a la ficción, siento yo, como un prejuicio hacia la ficción, que hay festivales que específicamente en sus nombres dicen no ficción, ¿no? Y es como un miedo a creer que, o sea, al ser ficción no puede ser político o al ser ficción eh, no se puede, eh, no puede ser algo más imaginativo, que, o sea, a veces hay ese presupuesto de que la ficción va a ser como algo de Hollywood o aristotélico en tres actos, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho eso del proyecto en general de cómo es Gerald y de Soy Nosotros, que justamente es variar, jugar igual mucho con la ficción, con el relato de, de, de quién es Gerald, ¿no? Y también ponerlo en cuestión. Es como esa potencia que también tiene la ficción de decir Gerald es así y luego decir, bueno, tal vez Gerald no existe, ¿no? Entonces es como constantemente cuestionar esas cosas y sentía muy fuerte eso en la película de Soy Nosotres cuando eh, todo este relato de Gerald se convierte casi como en un secuestro, ¿no? O sea, como me parecía muy divertido, ¿no? Eh, casi como un ejercicio, o sea, con la ficción, pero un poco como lo que hacía Cole Shop, así de, de que cambias ciertas cosas y ya le generas otros sentidos, ¿no? y me parece que está muy rico eso en este contexto que no solamente en el cine, sino también en la literatura, como que hay un afán por ver la realidad o, o, o tenerle miedo a la ficción, creer que la ficción es algo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía muy provocador, muy interesante el proyecto. No sé si tienen algo que contar sobre eso. Pues, eh... Precisamente el, el, el fragmento que yo trabajé es el que tú nombras, es donde el, este personaje lo que yo hago es totalmente coger material, todo el material que aparece aquí es material de archivo, no uso como en, en Simón que era un poco más elaborar, construir sobre un material y poner como, como hacer nuevas composiciones dentro de, de esto que se saca de Simón. En estas usé planos absolutamente todos de películas o de entrevistas o de cualquier otra parte que apareciera para darle otro sentido. Sobre lo que sentí cuando vi el, el personaje como tal, el actor, no sé, me, me transmitió su mirada al principio, me, me, no sé, me generó una cantidad de cosas en mí que dije, no, a él, él tiene algo por allá adentro que hay que llevarlo y hay que cambiarle un poco la, la visión de este personaje y centrarme en él. Y por eso tal, tal vez traté, y como les contaba un poco, pues toda esta, toda esta seguidilla de, de, de películas que vi una tras otra sobre el, sobre el cine eh, de, de género, me generó también a mí esta posibilidad de crear como esta, este nuevo personaje sobre el personaje que ya existía. Entonces ahí fue totalmente eh, una nueva manera de poder construir siete minu casi siete minutos de material de otras personas, entonces fue un trabajo bastante dispendioso, de mucha, de muy, muy ratón de internet, no sé cómo se le podrá llamar, eh, bajé muchísimo material, más del que, del, el que uso del 10% de todo el material que descargué para poder construir ese nuevo personaje, entonces es un gran trabajo de edición que, que pues a mí siempre me va a, a satisfacer mucho. Claro, y también ahí está un poco esto de la ficción como algo bien maleable, que puedes cambiarle el tono, ¿no? Porque, claro, o sea, es como un poco más, tiene otro ritmo, otra sensación la película de Meli, ¿no? Y cuando ves ese fragmento, es como tú dices, una película de cine B, así, y parece como una noticia de un secuestro, me pareció muy divertido también, o sea, es muy lúdico eh, transformar el tono de una historia, ¿no? Es, es gran parte la, la lo que me, a mí me maravilla del, de la reapropiación, ¿no? Como eh, justo esto, esa, esa idea del efecto Kuleshov que, que menciona Camila es es, es eh, sí no lo había yo reflexionado así, pero bueno funciona perfectamente para el para el, De congelarte, Sí. Pero en general, me hierve el buche de gusanos. ¿Ya regresé? Ya. Ya. Este, evidentemente, eh, eh, o no sé, Meli, eso no sé si lo, lo contaste al principio, me, que, que no había llegado, pero tú en algún momento pensaste, esta película la voy a... ...hacer... O, otra vez. Estás... O sea, cineastas tradicionales, hagan, te lleva el chamflet, te estás, te estás pero, pero, pero bueno, ya, ya regresé. Ya. Creo que la, la, la, te digo, realmente pocas personas haciendo cine tradicional se imaginan que su película pueda ser reapropiada en el futuro. Eso eso realmente no creo que suceda, ¿no? no, no me gustaría preguntarte si tú alguna vez lo pensaste mientras estabas eh, en este proceso. Porque, porque es, es, o sea, insisto que es parte, y puede incluso potenciar el interés hacia tu película, ¿no? Que tú la liberes para reapropiarse, evidentemente la gente va a decir, ah, bueno, ¿y de dónde salieron estas imágenes? Entonces, yo creo que los cineastas deberían hacer eso, ¿no? Hacer su película y a ver, este está el link para que se la remixen, y más gente la va a ver, más gente la va la a, va, este, Ribix Manifesto, que lanzaron el documental, lanzaron el documental de Rip Mix Manifesto y incitaban a la gente a que se lo reapropiara, pero bueno, era un documental. Entonces no sé, Meli, ¿como, como, cómo, cómo, cómo en, en, qué, en qué momento del proceso pensaste en, en esto. Si lo pensaste, claro. Bueno, no sé exactamente qué me preguntaste, pero hay algunas cosas que voy a tomar, ¿no? De lo, de lo que escuché por ahí mezclado. Eh, si alguna vez pensé que una peli, como estamos acá entre todos llamando tradicional o convencional, algo así, eh, de mi autoría, fuera um, reapropiada, en principio tendría que decir que sí, porque ya a esta altura del 2022 eh, a mí me, me gusta pensar mucho <ríe> y, y doy, este, doy talleres también eh, de escritura creativa para... Eh, para cine, entonces ese, ese juego y esa posibilidad es un ejercicio que, que hacemos siempre y siempre comparto, ¿no? Eh, y bueno, y hay tantas, eh, tenemos tantos, tantos ejemplos, ¿no? Eh, incluso eh, no de reapropiaciones, pero de cosas que le pegan en el palo, ¿no? Como de remakes de un mismo autor, ¿no? Por distintos motivos, a veces por motivos eh, que, que, que todos podemos englobarlos en la, en la ficción, pero que tienen que ver eh, tanto con la narración como con, con la producción. ¿no? Son tantos temas de industria, como hablaba hace un rato Camila, como de, de narración, ¿no? de, de, de ficción. Y ahí entran como todos esos equívocos y esos, este, eh, esas palabras que usamos para más de una cosa. ¿no? Eh, entonces, eso, los vínculos entre la narración y la producción, que son eh, cosas que pienso bastante, eh, me hicieron imaginar alguna vez eh, el tema de la apropiación de, de una obra. No sé si por parte de otros, porque no, eso sí creo que no lo, que no lo imaginé, pero en, mi, en mis prácticas la, el pasar de un medio a otro está muy presente, pasar de teatro a cine, pasar en este caso. Eh, yo inscribo, entiendo que se inscribe como es Gerald en eh, la tradición del cine de, de arte y ensayo y que ahora estaría pasando, en el caso de Soy nosotros a un fan footage, en el caso de, de La Zona 3, que es una, una performance que eh, Laura la Laura, Laura vio, participó, eh, ahí también hay otro ejercicio de reapropiación de cómo es Gerald, en ese caso pasa a un cine experimental, ¿no? Pero el, el, el paso de un medio a otro es algo que, que, que tengo cercano como práctica, ¿no? como ejercicio. Entonces, eh, eh, bueno, les repito, si, hay, si es, es algo que está en, en, en mis intenciones, en mi práctica, en, en, en, en, en el ejercicio del taller, etcétera. Eh, y cuándo apareció específicamente para esta obra, eh, otro origen posible puede ser en, en marzo del 2022, tomé un taller de fan en el festival Muta, eh, y ahí está, yo todavía estaba perdida, perdí de con qué iba a hacer con esta, con esta peli, ahora que ya se habían bajado quienes se querían bajar, y ya habíamos dicho que sigamos quienes queríamos seguir. Eh, había como una desazón perspectiva <risas> que no sabía cómo... Por dónde, por dónde entrarle, ¿no? Eh, y ahí estuvo esa idea, pero no estaba claro cómo. Yo tenía algunas intuiciones sobre eh, que sea en un marco pedagógico, pero no me veía al frente de ese taller. Me, me hubiese gustado que alguien eh, pueda brindar un taller. ¿no? Eh, y bueno, y, y fue la verdad Andrés quien vio, quien vio esa. Esa posibilidad junto con, con Michael. O sea, es una cosa que hay muchos orígenes y, y, y no sé si hay alguien que pueda decir de quién fue esa idea, ¿no? Como dicen ustedes, nada es original. no hay, no hay Por eso eh, yo no supe cómo nombrar, eh, no quería poner película original en la convocatoria y en las bases y puse película fuente. Eh, y ahí, pero, pero creo que, que de todos modos, no sé si es una buena, una buena palabra, eh, pero bueno, no, no sé de quién fue esa idea, o sea que eso sí que no lo vi, pero ahora, ahora que ya pasó, eh, la verdad que es una cosa que me parece genial, porque así como hablábamos antes, ¿no? Juan... Eh, como la propiedad del elástico, ¿no? Como cuán lejos puede irse de una punta a la otra y seguir siendo lo mismo, ¿no? ¿Cuán, como cuán distinto y parecido a sí mismo puede ser un material, ¿no? Este, y, y, y, y en la peli, y en Soy Nosotros, ¿cómo pueden convivir todos esos fragmentos tan disímiles también, ¿no? Todas esas estrategias tan disímiles. Eh, o sea que no lo había pensado, pero ahora que ya ocurrió, lo quiero pensar. <risas> sí, caray, pues sí, es, es una maravilla. Ya nos contarán. Tranquilas. Laura pues nos dijo que han nosotros, pero antes de eso quería... Entre cortas. Ay, me lleva. El en fin. Ahí eh, interpretarán, es, es una transmisión experimental, ustedes tienen que interpretar un poco eh, el lenguaje eh, extraterrestre que de repente sale de mis micrófono. Pero bueno, quiero agradecerle al universo también porque es el primer podcast del año y estamos los cuatro. Esos milagros no suceden todos, todos los días. Entonces quiero escuchar la linda y melodiosa voz de Carlita para que nos platique un poco de... De todo esto. ¿Cómo estás, Carla? Hace mucho, desde el año pasado que no te veo. Tenía que hacer esa broma, tenía que hacer esa broma. Bien, bien, todo bien. Pues nada, este, aquí escuchando la, la experiencia de este trabajo colaborativo, eh, creo que es interesante, ¿no? El ejercicio como bien platicaban hace un momento, este, las, bueno, las apreciaciones que tenía Camila y demás, ¿no? Eh, creo que tal vez este, bueno hablaban de, eh, hablaba Meli de esta forma en como al final de cuentas trabaja comúnmente y creo que este, a este modo de trabajar este, más, esta forma de trabajar se le llama ahora cine transmedia ¿no? <risa> ¿no? que es este cine que en realidad ya sea que se base en un texto ya sea que se base en una eh, en un medio diferente al cinematográfico per se para crear una pieza, ¿no? O sea, una película o lo que sea, y a partir de esto surge, ya sea una obra de teatro, ya sea, etcétera, ¿no? O sea, ideas, y normalmente es como una especie de trabajo colaborativo, ¿no? Termina siendo un trabajo colaborativo, que finalmente el cine en sí mismo es un trabajo colaborativo, pero este, el cine transmedia, pues, hace eso, y creo que, eh, en teoría, esto es lo que es, bueno, no sé, ¿no? Lo que yo diría que sucedió también con con la segunda película de reapropiación ¿no? que, que termina cada quien poniendo su granito de arena y en efecto dándole como una, una interpretación diferente haciendo que la pieza en sí misma te, tenga un mensaje distinto, ¿no? como dice Camila, es esa parte donde se habla del secuestro, este, pues obviamente esto no está en la pieza original, o tendríamos que decir original porque es obviamente la primera, ¿no?, la que surge, o sea, no en el sentido original de, ah, es un concepto original, sino que, que es esta la pieza base, o, como, o sea, finalmente las palabras, ¿no?, Hay a quien le acomode, lo que le acomode, y, este, y pues sí cambia por completo, ¿no?, este, el significado, y creo que esa es una forma en la que platicábamos también en, algunas, en alguna edición pasada aquí en Ultracinema, digo, en <ríe> Nada es Original, platicábamos en alguna edición pasada sobre este, este tipo de trabajos colaborativos y que eh, son como una muy buena apuesta, ¿no?, de que de algún modo confiar en la creatividad de cada quien y en sus ideas, ¿no? Creo que lo complicado puede ser que, por ejemplo, en este caso, Meli, ¿no? Si tu película inicial eh, tiene un, como un sentido específico y tal y cual, y las personas que se, después se unen a la reapropiación de la misma tienen su propia idea eh, y si... No sé, ¿no? O sea, y si, y si sucede que estas personas tengan una idea totalmente distinta, es más, o sea, que su ideología o lo que sea sea muy diferente a la tuya y tal vez la plasmen en la pieza. O sea, no sé, estoy pensando así como una una situación hipotética, ¿qué pasaría? ¿no? Eh, ¿Es aceptado también o no es aceptado? ¿no? O tendría que ir, o sea, al momento de ver el resultado final, decir, ay, no, no me gusta porque tú estás diciendo algo en lo que yo no creo o demás, o, al, o sí es aceptada esta forma de crear, ¿no? de, de repente alguien que esté totalmente diferente en ideas y todo, y decir, bueno, está bien, se si incluye tu parte en... De reapropiación en la película final, o no? ¿Qué pasaría? O sea, es, para mí, eso está más bien como una pregunta hipotética, ¿no? Porque siempre hablamos de, ay, qué bonito, está padrísimo y tal, ¿no? Pero y entonces, si, to, si de repente alguien totalmente distinto, ¿qué pasaría? ¿También está bienvenida esa persona o no? O sea, esa idea, pues, ¿no? Totalmente que tal vez rompe por completo, no lo sé. Porque esa puede ser una de las sorpresas, ¿no? <ríe> que de repente, ay, mira, pues esta persona, no sé, ¿no? Del plano no, está pensando totalmente distinto y vio una cosa que yo no vi o, lo, o metió algo que, no sé, ¿no? O sea, ¿qué es pasaría? Para, es para mí, la pregunta. Sí, sí, claro. Eh, bueno, en principio... Eh... Creo que eso, eso es eh, una pregunta que le cabe más a las personas que hacen curaduría, ¿no? Como que se, son las que se encargan de excluir, ¿no? que, que es en definitiva la gran tarea de la, de la curaduría, no, no seleccionar, sino excluir qué es lo que van a dejar afuera de ese eh, de aquello que, que, que eligen. Eh, y en este caso, la, la curaduría. Eh, estuvo a cargo de Michael, y, o sea, de, de Cine Toro y de Ultracinema. Eh, en mi caso, me, me gustaría también poner eh, a, al lado esta otra peli, eh, en el marco de esta performance, La Zona 3, que también deriva de, de cómo es Gerald, eh, y aprovecho que Laura estuvo como para que haya alguien ahí este, que pueda también contar algo sobre eso. Y ya, ya, ya te respondo, ¿no? lo, lo traigo para esto. Eh, en, en, este, en este caso de, de Soy Nosotres, mi, mi rol fue la desaparición, digamos. Mi rol fue entregar esa película ¿no? y, y salirme, y tomar quizás eh, el, el rol de, de espectadora, espectadores de esa, de esa película que es Soy Nosotres. ¿Lo seré algún día del todo? No lo sé, pero estoy más cerca de ser un espectador que de ser este, una autora de, de Soy nosotros En el caso de, de la zona 3, la performance en la que se proyecta como es Gerald y se graba y se vuelve a proyectar, como hizo Alvin Lucier con su, con su obra sonora eh, I'm Sitting in a Room... Eh, Invito a los espectadores a que tomen eh, en el marco de una acción participativa eh, algo similar a un rol de, la, de, de, de autores, que ¿no? ocupen el, el, el lugar de la autoría. Eh, me parece que ahí hay, están como ambos juegos. Y, y en, ambos está, en, en ambos ejercicios, en ambas estrategias, está la posibilidad de que quien es invitado, quien participa, eh, diga y haga lo que le parezca que está que bien o es bueno eh, hacer para esa persona y decir en el marco de esas dos eh, invitaciones. Me parece que la responsabilidad es eh, de cada quien. Eh, y, y creo que sí, es eh, eh, eh, son acciones que están ab, eh, abiertas y dan la bienvenida a la diversidad, ¿no? Eh, no sé si eso, si eso responde, o sea, es... Eh, me estás preguntando sobre algo que quizás no pasó, porque en definitiva yo no conozco la, eh, no sé exactamente qué palabra usaste, pero las ideologías o la postura de los 12 eh, participantes de autores de Soy Nosotres, ni de eh, todas las personas que, que fueron espectadores y partícipes de la Zona 3. Eh, no les conozco, eh, no, no, no sé qué piensan. Eh, y, y me parece que está, que está abierto para que justamente podamos eh, expresar lo que pensamos y lo que sentimos eh, sabiendo que, que es mucho más probable llegar a un desacuerdo que a un acuerdo, eh, pienso yo, no sé, y, y, y, y, y, y me parece que eso está bueno, <ríe> o sea, si hay algo que voy a ir a buscar, eh, en general va a ser el desacuerdo porque pienso que es algo que nos puede dar para pensar, ¿no? no mostrar lo pensado, sino dar para pensar y para seguir este, eh, elaborando cosas en, en conjunto. Que, que, que, que no deja de ser conflictivo, ¿no? Vos decías, bueno, no, estamos, decías como. Eh, Burlonamente, ¿no? Sí, bueno, estamos juntos, qué lindo, pero ¿qué pasaría si? Bueno, pienso que eso es una posibilidad latente, ¿no? Que, que, que está ahí y que es eh, el peligro de estar con cualquier otro, ¿no? Que justamente es otro eh, y, y, y está, comparte no la, la alteridad. Eh, bueno, no sé si, si, si te respondí o si hablé muchas cosas. No, sí, de hecho sí, creo que sí me queda claro. Y de hecho sí me gustaría entonces también eh, pensar en, en la curaduría, o sea, si Michala hizo así, ¿no? Este, justo estas ideas de, eh, no sé, pensé en esta pregunta hipotética, ¿no? De, de bueno, una persona que piense totalmente distinto. A, justo como tú decías, a un, al curador, ¿no? Y entonces diga, el curador, si se va a atrever a tener este tipo de ideas diferentes que rompan ¿no? con su ideología o lo que sea y que se plasmen en la pieza, y entonces para mí, en efecto, también es una cuestión mucho más rica tener siempre todo igual y todos pensamos igual, todos hablamos igual, ¿no? O sea, es más rico porque entonces pues, este, se parte a, una, a un crecimiento, ¿no? Una visión diversa, real, ¿no? No una visión homo, homogénea, homogénea, ¿no? Entonces... Eh, por eso de repente pensé sobre todo en aquella edición donde platicábamos con los otros creadores sobre su película comunitaria, bueno, colaborativa, más bien no comunitaria. Este, y, y después ahorita pensando en esta película hecha con reapropiación de varias personas, eh, me surgió esta duda, ¿no? Dije, ah, bueno, ¿y qué tal? O sea, que la persona, el, el, el editor final, el curador final diga, no manches, esto no me gustó para nada o así, pero pues, por supuesto que entonces tendría que entrar, ¿no? Si estás abriendo una pieza para ser intervenida por varias personas que traen su propio mundo creativo, ideológico, etcétera, Pues entonces yo creo que eso es lo que hará, tal vez que las piezas sean cada vez más interesantes ¿no? y cada vez más ricas. ¿no? Y entonces, pues, tal vez, sí, justo la pregunta, como decías, tendría que ir dirigida a, finalmente a quien ha curado la, la peli final. ¿no? Mira, Carla, que, que es, una, es una pregunta muy interesante que, eh, pues, digo, realmente no es un tema que se toque, porque estamos pensando que eh, eh, todo poder conlleva una responsabilidad. Entonces, hacer reapropiación hay que utilizarlo para el bien. Digo, hay gente malvada que ha utilizado la reapropiación para el mal, para denostar causas, para cambiarle el sentido. Te, te congelaste de nuevo. Pero, pero la verdad es que no sé, el, el, el caso es que, que afortunadamente la, la cuestión acá es que todo el mundo está empleando este poder para el bien, creo yo, y más allá de homogeneizar eh, eh, discursos, pues cada quien tiene adentro un montón de ideas, y yo siento que para nada, ¿no? O sea, para nada se puede, se, o sea, si bien todo el mundo está haciendo eh, uso de esta herramienta para, insisto, para el bien, creo que igual, o sea, hay un montón de cosas que están ahí, eh, eh, de que, que subyacen dentro de cada pieza final incluso pueden ser cosas malas que dentro de, las, de los directores, ¿no? de los cortos, o sea, dentro de su psique. Y eso es, es ya lo hemos platicado, también es, ter, es terapia. O sea, de, de alguna manera la gente vuelca sus ansiedades, como el maestro Bundt, que tiene muchas. Sus, sus, lo, sus preocupaciones, como Carla, que todo el tiempo está preocupada. Sus manías, como Camila. Y sus inseguridades, como yo. ¿no? O sea, de alguna manera las sacamos cuando estamos construyendo piezas, y eso está fantástico. Y creo que transformar esa, esa maldad en el mundo, utilizando las imágenes para crear algo que nos salga de las entrañas, siempre será positivo y siempre será bueno. Por eso, este... Pero sí si es, es relevante tu pregunta, Carla, porque yo también me la he hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal si este poder cae en malos y responsables, no? Que, que, hagan, que hagan mal uso de la, de la repropiación... Y que, y que generen piezas que de por sí tiene, bueno, poco a poco, afortunadamente vamos, va, va ganando prestigio, ¿no? La pandemia también nos ayudó un montón a que, la, a que la, los cineastas tradicionales dijeran, ay, ahora cómo le hago, ¿no? Ay, pues me voy a sentar a editar con lo que tengo y, ¡tcharán! sin que se den cuenta, estaban haciendo películas experimentales de reapropiación y, oh sorpresa, este, se convirtieron en lo que juraron nunca convertirse, ¿no? <risa> entonces, eh, pero sí, sí es una, sí es una cosa ahí que, que habría que platicarla más, Carlita, yo creo que es, es interesante, ¿no? Este, este asunto, pero bueno, yo pienso que de este lado estamos los buenos, y pues, insisto, por más malo que, que o sea, no malo, malo en el sentido de, bueno, insisto, ansiedades, inseguridades, problemas, incluso económicos, ¿no? O sea, vemos gente que hace películas con cero pesos, pero pues por qué es lo que... y de ahí saca todo su, como diríamos acá, todo su fuá, ¿no? Toda su energía, todo su su pasión, y, y creo que ese, ese es el poder también maravilloso de la, de la, de la reapropiación. No sé, no sé qué piensan ustedes, chicos. Eh, yo, yo quiero, esto de lo bueno y lo malo no, no lo entiendo mucho, eh, pero si me, me, escucharlos me genera como una serie de preguntas. Eh, porque claro, la, lo, lo que yo entiendo como reapropiación es precisamente esa invitación a otras miradas. Y de antemano entonces se aceptan cualquier tipo de miradas, cualquier tipo de eh, afirmaciones que se hagan sobre la vida, más allá que estemos o no de acuerdo. Eh, sin embargo, me parece que esta, este proyecto en particular, al denominarse de esa forma, soy nosotros, al, al vincular a quienes decidieron participar en él de esa forma, desde, desde su titulación, que, que plantea como un objetivo, eh, y tener esta película fuente, como la llamó Meli, que, que precisamente está cuestionando un ser estático, ese cómo es, es una pregunta inacabada, una pregunta que, que plantea que, que, que somos en tránsito, y que no lo llamaría yo malo, pero que estamos completamente habitados por un montón de fuerzas y un montón de de cosas que, que transitan, que se contradicen. ¿sí? O sea, no, no hay como una línea co co como una cohesión en cada uno de nosotros, sino que somos pues, múltiples. Pero entonces sí me pasa que, claro, entiendo como que hay una apertura a, a ciertas miradas, hay una apertura a la alteridad, pero al ver la película como es geral y, y entender que allí había una postura en la que el ser es planteado eh, inestable, no idéntico, eh, en, en movimiento, y luego encontrarme con que el proyecto se llama Soy Nosotres, y que nos implica esa forma en esa pregunta por el ser. Siento yo que, que allí había una apertura muy, muy, o yo la, la vivía así, hacia asumir la alteridad como propio, hacia, hacia asumir, esa, esa, ese constante tránsito y esa constante transformación. Entonces, escuchaba antes a, a Camila, creo que hablaba sobre la ficción y, y, y qué pasa con estos imaginarios que tenemos, que a veces son prejuiciosos en torno al sagrado Aristóteles. Eh, y, y me hace pensar en, en que en, en mi caso en particular, hubo allí un ejercicio en, en esa interlocución con Gerard y con Meli con quienes estuvieron a cargo de este proyecto inicialmente, que, que partió de la autoficción, porque necesariamente tuve que preguntarme yo cómo, cómo me muevo en relación con lo que le está pasando a Gerald, allí en, en lo que estoy viendo y cómo desde allí puedo reapropiarme eh, que, que sigo yo, pues, muy eh, inquieta con esto de la reapropiación y con todo lo que ofrece. Eh, pero, pero siento como que, que el proyecto permitió precisamente eso que cada uno que siento que cualquier obra, o sea, en cualquier cosa que hagas van a estar tus ansiedades, tus inseguridades, tus angustias, eh, tus miradas, que son múltiples como todo. Eh, pero que en esta en particular el llamado era muy hacia allí, hacia, hacia indagar y a cuestionar eso a partir de lo que se estaba viendo. Así lo viví yo y, y, y me parece muy bien que, que estas obras, esta, este proyecto en general, cualquier obra esté habitada por eso siento como que haya o sea te escucho Michelle y no encuentro un lugar de maldad es que esta dicotomía moral me, me, me pica un poquito y, y no lo veo eh, siento que cualquier tipo de reapropiación va a hablar de ti, de tu mirada y de, de eso que quieres dar de eso que ofreces a partir de allí Entonces, yo creo que todas son válidas lo que sí me ocasionó una pregunta cuando Carla ha hablado ahora es Claro, yo dije, yo vi la película y a mí me encantó porque siento que quizá algunos, varios también entraron en ese juego, creo que era Yadira, que hizo algo muy subjetivo, con, se puso a sí misma en la pantalla eh, y yo uf, sentí una, un diálogo allí súper interesante y dije, cómo nos podemos estar conectando si nunca nos hemos visto y vimos esta Bueno, sentí muchas cosas, pero mm, eh, sí siento inquietud por saber qué sintió Meli que que ahora nos dice yo fui espectador ¿eh? más que autor en, en Soy Nosotros al ver este este proyecto a mí me encantó pero pues me imagino que así como para nosotros fue muy inesperado algunos algunas miradas pues para ti mucho más que que, que concebiste esta película fuente que la viviste de otros orígenes como nos contabas ahora y sí me quedó esa preguntita, ¿cuál es la sensación estomacal, Meli, al ver soy nosotros Es muy extraño, es, este, bueno, un, un poco les, les decía antes, ¿no? A mí me, me, me encantaba me parece un ejercicio genial, eh, porque claro, justamente como me preguntaba Michael, en general, esto no pasa, ¿no? <ríe> eh, entonces, eh, lo que me, me fascinaba era, en principio, que haya, que haya sucedido. Entonces yo a cada instante pensaba, esto sucedió, guau, wow, esto sucedió. Luego, cuando pude apenas pasar eso, eh, eh, les, les, les repito, eh, a mí me pasa algo más eh, afectivo que estético con la película. ¿no? Eh, incluso en relación al gesto autoral, como eh, no es que me, me cause malestar la estética ni nada, pero me, me, va, me, me, me fascina que, que haya existido, me fascina que, haya, eh, que lo hayamos... Eh, eh, podido realizar, eh, que, que todos hayan encontrado el tiempo, los recursos y, la, y, y las ganas de, de, de hacerlo y llevarlo adelante. Eh, a mí me, como me, me cuesta salirme de eso, de ver, eh, de ver esa producción, ¿no? de ver que, que cada uno estuvo ahí y, se, y, y que hay también cuestiones, eh, eh, eh, no sé si personales, pero eh, eh, sí, de, de cada uno, de cada una puestas eh, en juego, eh, de ver la diversidad también y la variedad de cómo, de cómo porque es como un gran catálogo ¿no? de, de cosas posibles que se le pueden hacer a una película. Eh, después a mí me interesaba pensar, que, pero todavía no estoy en ese... Todavía no llegué a esa instancia, pero me va a interesar pensar y hacer una, una tipología de que, cómo se vinculó cada uno, cada una con ese referente, ¿no? con esa película fuente. Pero no estoy ahí todavía, yo sigo en la, en la fascinación de ¡Ah, lo hicimos! <ríe> yo sigo en esa fascinación. Eh, y que en verdad les digo, me, dio, me abrió... Eh, abrió en mí un mundo de, de posibilidades, ¿no? Y ahora no, ahora no quiero otra cosa, ahora quiero seguir haciendo esto, a ver qué más podemos hacer. Y les digo que con, la, con esta otra estrategia, ¿no? Con, con la zona 3, esta otra performance, ahí salió con. con con los espectadores que son también autores, salió la posibilidad, la idea de armar un laboratorio, ¿no? Entonces de seguir, ¿no? Con ese problema que es la película, eh, que son también problemas de autoría, problemas, bueno, un, un, ese problema que es la película y que, y que nos une eh, para, para seguir pensando. Eh, y entonces, claro, se me abrieron otras... Otras posibilidades, ¿no? Eh, me di, me tengo ganas como... Justo estoy en, en camino a, a preparar mi tesis de maestría en teatro y artes performáticas y digo, creo que esta va a ser la película, <risa> va a ser la, la obra sobre la que voy a, voy a trabajar no, eh, para seguir investigando las... Eh, las características de los, de los audiovisuales performáticos, ¿no? Que, cuáles pueden ser y qué podemos seguir explorando, ¿no? En, esa, en esas direcciones, porque hay bueno muchos nombres, ¿no? Para para, para pocas prácticas a veces. A veces tenemos más clasificaciones que obras en sí, ¿no? Como que una obra puede, puede ser de live cinema, puede ser para cinema, puede ser un... Me decías, ¿cuántas cosas? Y resulta que es una película. Entonces, bueno, eh, para, para seguir este, estudiando y compartiendo esas, esas maneras, de, maneras de hacer. No, nunca sé si respondo. <risa> No, digo, no sé, Laura, yo creo que sí, pero también me eh, aclararte, no, o sea, yo decía, sí, ahí hay, hay esta maldad eh, es inherente, pues obviamente en los humanos, pero justo eh, iba por ahí, ¿no? El, el cine de la apropiación es, es, es todo esto que dijo Meli, es todo lo que hemos platicado y, y siempre sale siempre es algo, algo, algo positivo, algo lindo, ¿no? Es, que es parte de su, de su magia. Entonces... Eh, para, para ahí que nos esté escuchando, no hay maldad aquí, no, no hay maldad, pura bondad, pura, pura energía positiva. Y más en este nuevo año, este nuevo 2023, es el año del cine experimental, es el año en el que vamos a repuntar y a comernos el mundo. Eh, al menos así, así estamos bien positivos. No sé por qué este año amaneció muy, posit muy positivo. Espero contagiar al nuestro boom que cada día se... Yo creo que es el frío de Montreal que cada, cada día lo veo más preocupado por eso. Pero bueno, ya, ya se pasará, ya llegará el verano, Antonio. Eh, nos falta que nos cuente eh, Germán, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué le pareció a él la, la peli? Ok, pues no, yo quedé muy, muy, muy contento. Además, mi parte era como en la mitad. Entonces, yo sentía que era necesario hacer un gran vuelco ahí a la cosa. Entonces, por ese lado me sentí muy cómodo. Digo que fue un ejercicio de evaluación de personaje en mi caso. Sí, porque yo quería, me centré fue en, eh, en Gerald, como la pregunta desde su nombre estaba ahí, entonces había que, que indagar un poco más allá, y en última era indagar en, en, en uno mismo, en lo que uno estaba pensando y ponerlo en, en, en este personaje ahí, y crearle pues, todo este, este universo alrededor. Eso por un lado. Por el otro, eh, esos ejercicios de eh, trabajos colaborativos me parecen, supremamente importantes, más allá, eh, sobre todo en este grupo experimentales, donde nuestras ventanas son pocas y nuestro nicho hasta ahora está creciendo y se está alimentando, entonces es bastante importante que sigamos eh, compartiendo el trabajo que hacemos, que nos ayudemos entre nosotros, que pongamos lo que hace, hemos dicho que el, primero, el primer espectador del trabajo que nosotros estamos haciendo, debemos, debemos ser nosotros mismos. A veces pasa eh, que nos, eh, tenemos el trabajo que vamos desarrollando lo digo sobre todo en, en, en mi caso personal que hago un trabajo con cero presupuesto mientras voy viajando con, con, con mi esposa en una motocicleta por Sudamérica y ahí genero piezas audiovisuales que espero que la gente pueda, pueda observar y que se puedan compartir entonces eh, en ese tipo de ejercicio es bastante interesante ver las otras maneras en que la gente está haciendo cine experimental y esos trabajos colaborativos pues creo que son la mejor manera de que nosotros nos vayamos conociendo y que podamos aportar dentro del, del trabajo de otros y pues de, de ellos para nosotros. Entonces, de verdad que por eso no perdí la oportunidad cuando vi de la convocatoria para, para participar de la película de, de Meli. Entonces, es para mí supremamente eh, gratificante también tener como ya en, en, en carpeta y, y poder tener la bandera de que ya hay dos películas de reapropiación en las que he podido participar, coincido, coincidiendo con Laura, por ejemplo, y pues sé que más adelante vamos a poder seguir trabajando en cosas en las que nosotros mismos nos vamos a poder apoyar. Entonces yo creo que, que lo más importante aquí es que nos sigamos eh, conociendo como artistas y que demos eh, una posibilidad que la, a la que las otras personas conozcan el trabajo que estamos haciendo y creo que si somos en grupo, pues es un poco mejor. Ya viene ahora cómo vamos a hacer, cuál va a ser la manera en que lo vamos a, a mostrar. Ya lo hicimos de reapropiación. Ya hay otras posibilidades, como está hablando Meli, de que sea más transmedia. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que sigamos buscando los caminos. Sí, sí, me, me parece interesantísimo eso que mencionas, Germán, porque además esto nos ha servido a nosotros para estrechar lazos, ¿no? Estrechar lazos. Y conocer personas, como lo decía Laura hace rato, ¿no? Poder conectar con gente a la que jamás has visto en tu vida, pero sentir que tienes un lazo ahí, este, electromagnético-cósmico, porque eso pues, está fascinante, ¿no? La verdad es que eh, sí hay mucho ahí de crítica hacia el capitalismo salvaje que nos tienen pegados a esta cosa, pero al mismo tiempo nos ha proveído de posibilidades este, creativas que pues, ya... ¿Otra vez te, te congelaste? O sea, no le diciendo que el maestro Bud me lo tiene nada, pero porque el maestro Bud me lo tiene prohibido. Pero es? váyanse consiguiendo una cámara de 16 milímetros. Pronto sabrán por qué. Ahí, Laura, eh, Germán, Meli, Camila, consíganse una... Con, busquen te, te, te, te congelas. Te estás congelando constantemente. Hola. En un... Hola. Jesús, el buche de gusto. Ya estoy, ya regresé. Sí, ya. Bueno, váyanse haciendo amigo de alguien que tenga una cámara de 16 milímetros. Yo sé lo que les digo, porque ese proyecto va a estar muy, muy chido. Entonces no puedo anticipar mucho, pero ahí vayan, ahí vayan este, haciendo, haciendo planes. Si se pueden comprar una mejor, pero si no, cuando menos váyanse haciendo amigo de alguien que tenga una. Puede ser de ocho. No. Tiene que, no. de 16, tiene que ser de 16 bueno. ya, les ya, ya sabrán por qué, ya sabrán por qué. Yes. Eh, Maestro Bunt, pues vamos, vamos cerrando, ¿le parece? Sí, me parece bien. Yo creo que, eh, no sé si, si, quieran, si quieran decir algún, algún pensamiento final. Yo tengo algunos, pero le cedo la palabra a los demás. Mientras tanto, para cerrar yo, este, no sé si con broche de oro, pero no sé si quieran... Ir, ir, ir cerrando cada, cada, cada quien y hacer alguna conclusión Bueno, yo ya para cerrar quiero, o sea, escucho a Germán escucho a Meli eh, tuve la oportunidad de escuchar a quienes participaron del desierto de Simón, algunos ya habían re, como trabajado con esto la reapropiación, otros otras no pero, pero siento que ustedes hacen como una iglesia, por decirlo de algún modo, de la reapropiación. Me parece fabulosa porque todos salimos con ganas y con la sensación de que es un mundo infinito de probabilidades. Eh, el haber, puedo conocer a Meli, el haber visto la performance, el haber hecho parte de este proyecto a mí también me voló la cabeza y me hace pensar en muchas, muchas cosas. Entonces nada, agradecer esto y larga vida a la reapropiación. De, de todos los medios posibles. Larga vida, larga vida. Amén, hermanos. <risa> sí, pues Exacto. quiero, quiero, sí, también quiero unirme a Laura en, en eso, ser un miembro más de esta iglesia y decir que vamos, pues, tratando de, de, de buscarnos a nosotros mismos y contar más de lo que de, tenemos. No importa cómo, pero contémoslo. Bueno, eh, muchas gracias, gracias por, eh, por todo, <ríe> por recibirme, por, por pensar juntos, por traer preguntas, por col seguir colaborando, por la idea de también eh, eh, planear y planificar cosas a futuro, eh, bueno, gracias, muchas muchas gracias. Camila, Carla, tienen. Amén. Eh, Amén. <risa> con, con la iglesia de la re, reapropiación. <risa> ya, pues gracias. Y sí, sí, igual. Ah, Amén, así. Este ometeo. Ah, no. <risa> eh. Y pues ya pues a seguir eh, utilizando todo lo que da la vida, ¿no? La naturaleza, ay, ay, todo lo que da el, el cine y todo lo ya creado para crear nuevas cosas y generar nuevas vistas del mundo también, ¿no? Buenísimo, pues eh, yo quiero agradecerles igual. Este, sí creo que deberíamos fundar una religión de los reapropiacionistas, Antonio, o algo así. Y cobraron hartas alta, alta, alta, alt, y altas cuotas. <risas> como, como, como no pagan impuestos. Sí, caray, no, imagínate, así podríamos hacer ultracinemas en Colombia, ultracinemas en Argentina y ultracinemas en Bolivia y ya. Pero bueno, como eso no va a pasar, por lo pronto quiero agradecerles muchísimo que se dieran eh, tiempo para platicar con nosotros, por su generosidad, por seguir, eh, pues así, por seguirnos la corriente, ¿no? O sea, nosotros proponemos locuras y estamos siempre ahí buscando la manera de, de, de predicar la palabra de la reapropiación eso sí lo he dicho es cierto siempre estamos ahí y pero si no hubiera nadie que hiciera eco pues estaríamos ahí este solitos no y afortunadamente no no estamos solos cada día hay, hay gente que se convence de que, de que eh, esta es una, una manera muy muy interesante de, de, de hacer cine y, y, y tiene sus sus ventajas entonces bueno pues agradecerles por eso agradecerte Meli la verdad es es, es un, un, un, un hito para el festival haber participado en un, en un proyecto como este que, que alguien con toda la generosidad del mundo diga, ahí está mi película hagan con ella lo que quieran y, y el resultado es extremadamente maravilloso, ya lo, ya lo compartiremos por acá en Tierras Mexicanas tuvo su estreno, ya, la próxima semana vamos a tener aquí a Andrés, el director de, de, de Cine Toro para que nos cuente cómo, cómo le fue fue el, el estreno mundial fue, fue allá, le, le, les dimos la eh, la, la primicia, pero bueno, por supuesto te, se, la veremos acá en tierras mexicanas y, eh, y si, si comencemos a Camila, pues igual en tierras bolivianas. Te, te congelaste. Meterles gol y compartir. ¿Te cuentas? Digo que al final de cuentas es, este, es de lo que se trata, ¿no? De, de poder compartir y, y ya convenciremos a Camila de que la consideren también por allá, por, por aquellas tierras. Y bueno, pues por lo pronto yo, eh, insisto, les agradezco. La, la próxima semana tendremos una segunda parte de esta conversación con otro grupo, con, así que con el bloque mexicano, igual a lo mejor algunos de los colegas colombianos se, se suma también, pero bueno, por lo pronto... Eh, pues gracias, gracias por, por ser parte de Ultra Cinema y por supuesto por el primer podcast del año de Nada es Original. Maestro Bond, usted cierre con broche de oro, Handele. Pues, eh, pues sí, me sumo, sumo a los agradecimientos. La verdad es que es un, un trabajo bien, bien interesante eh, reapropiarse. Eh. De, de una película y pues sí, es un hito que así alguien haya, haya cedido como esta, esta película, eh, para, una película para poderse, para, para que los demás se la lo cual me parece extraordinario. Yo no sé si lo haría, porque mi necesidad de reconocimiento es enorme, pero bueno, eso ya va a salir en terapia en algún momento de mi vida. Entonces, este, gracias Meli, Germán, Laura. Eh, pues, eh, y, y obviamente también a, a, a mis compañeros de, de conducción, a Camila, a Carla, a Mincha, que ahora Mincha estuvo como entre dos mundos, entre la curaduría, la creación y la conducción, así como este, se tuvo que dividir en varios. Eh, y, y pues bueno, la verdad es que creo que iniciamos eh, esta temporada y este y este año con un gran programa, con reflexiones bien interesantes, y, y, y, y ya de por sí está estos dos trabajos, que, que después se vuelven uno y después se fragmentan, eso es lo extraordinario, yo que creo este, que, que, que, este, que este trabajo es como... Como, como esculpir en el, el, el, el tiempo. Yo siento que fue como una, una escuela de cine extraordinaria porque vemos realmente el potencial de, de lo que hacían desde los soviéticos hace más de 100 años. Ahora vemos como una, una lección de cine de, de este siglo eh, es a través de esto que acabamos de platicar. Muchas gracias. Maestro, que me, me acabo de acordar que justo eh, esto que decías de que se dividen y se y se vuelven a juntar, es como los, los paramecios, estos animalillos que los pasan a la mitad y se convierten en dos microorganismos y luego esos se van haciendo así, así, así. Uh -huh. este eh, ¿Algo? algo, algo así. Ya te, te, te, te, te, te, te, te, te congelaste. ¿Colectiva o, o qué las... Bueno, el caso es que estas, estas ideas que se replican y se multiplican nos este nos dio la idea de hacer algo igual con los colegas bolivianos. Entonces pronto también tendremos una película de reapropiación México-boliviana. No sabemos todavía, no definimos bien qué onda, pero espero que esto se vaya replicando, ¿no? Se vayan este, eh, eh, replicando estas fórmulas y de repente hagamos una mega película latinoamericana de reapropiación Sí, pero bueno, ya, ya me callo ya porque ya se me coge la cada rato. Adiós ya regresó ya regresó Germán qué bueno eh, bueno pues nada más eh, sumarme a, a los a los agradecimientos y, y, y pues estar estar pendientes tenemos un, una edición de ultra cinema bien intenso eh, pero no quiero adelantar muchas cosas ya lo irán viendo y a través del y a través de nada de original pues se van a ir enterando también de muchas muchas cosas que vamos a tener actividades eh, eh, pues muy muy variadas a lo largo de este año y además cumplo 50 años este año entonces pues eso les voy a echar la casa por la ventana por, por eso digo que este es el año del año del, año del cine experimental tiene que bueno pues eh, les, eh, muchísimas gracias a quienes nos escuchan semana a semana y nos veremos en la próxima emisión de Nada es Original el podcast más pirata